en este video vamos a ver el flanger es un efecto de audio muy interesante voy a arrastrar el flanger aquí y bueno el flanger estoy seguro que ya lo han escuchado más de alguna ocasión vamos a deshabilitar el LFO que por default viene activado y vamos a mover de izquierda a derecha es decir la, el, el, el delay time para escuchar este efecto pero vamos a escucharlo arrastrando este de izquierda a derecha se escucha como si estuviera dentro de un tubo vamos a escucharlo vamos a quitar el high pass o aumentar el high pass pero yo prefiero quitárselo que tenga una, un ataque rápido y una liberación más rápida, más corta vamos a ponerse a 45 milisegundos también tiene su control dry-wet sin efecto Podemos bajárselo al 50% o al 100%. También tiene sus controles de LFO. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, a este valor. Y también tenemos su fase. podemos aumentar o disminuir el offset Bueno, en el próximo video vamos a ver otro efecto de audio llamado Chorus.